Busca un lugar cómodo y tranquilo, donde nadie te moleste. Cierra los ojos y cada vez que respires serás más consciente de tu respiración. Respira y concéntrate en el momento presente, aquí y ahora. Inhala paz, exhala toxinas y todas las emociones negativas. Inhala paz, exhala toxinas. Tus pies, cómo se conectan al centro de la tierra, suavemente pon tu espalda recta y relajada. Levanta tu cabeza. Hasta que tu cara esté dirigida hacia el frente. Que la coronilla apunte al cielo. Relaja tu frente. Relaja tus ojos. Relaja tu mandíbula. Relaja los músculos de la espalda y finalmente relaja tu cuello y todo tu cuerpo. Y déjate llevar total y completamente. Ahora empieza a concentrar tu atención en la respiración y recuerda que estás en el momento presente en un lugar seguro. Te estás relajando y te estás concentrando. En algo muy positivo y placentero. Tranquiliza tu mente. No luches con tus pensamientos. Solo déjalos ir en paz y armonía. Deja que tus pensamientos floten en el aire y se vayan, como hojas que se lleva el viento. Vuelve a concentrarte en tu respiración y siente cómo estás totalmente relajada. Libérate de tus bloqueos del pasado, libérate de los miedos del futuro, libérate de creencias limitantes disfruta del momento presente del aquí y ahora en tu corazón Hay un lugar seguro y debes llenarlo de amor y luz. Siente cómo surge una pequeña chispa de luz en tu corazón. Siéntela. Disfruta de esa embriagadora felicidad recorriendo tu cuerpo. Y puede que sientas la necesidad de hacer fluir esas emociones embriagadoras. La sensación de poder, de libertad. Y te sientas conectando con tu energía creadora. Y te dejes llevar totalmente por lo que sientes. Y si quieres, puedes volver a guardarlo en tu lugar seguro. corazón. Y pronunciando tu palabra tres veces en tu mente. Cuando consideres que has llegado el mo que ha llegado el momento Respira profundamente y abre los ojos.